We'll wow. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales. Aquí estamos de nuevo. Toniel Zapata Murillo les saluda con cariño desde la ciudad de Bogotá a través del canal OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com Descargue la aplicación de La Superior desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de la agradable programación las 24 horas del día. Gracias por suscribirse al canal OZ Producciones por darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Seguimos en la entrevista con Alex Rebambaramba. Alex está lanzando por estos días una nueva canción, La Esquina. Háblenos de ella, por favor. Bueno, eh, La Esquina eh, hace parte de, de un trabajo completo eh, del más reciente trabajo pues discográfico eh, que se llama Revolucionando, que está como muy enfocado pues como a, a, a esa salsa. Um, eh, con, con, con sentido social que que pues que manejaba como, que sigue manejando Rubén Blades, que pues que creo que Rubén Blades también pues creo que es uno de los de los de los artistas que más han, han influenciado en pues, mi manera de hacer música, en mi manera de ver la música, y pues la esquina hace parte de, de Revolucionando que pues, eh, es un EP de cinco temas, son cinco temas que pues bueno, ya la esquina es el tema que cierra el trabajo como tal, es el quinto tema que estoy estrenando, los vine estrenando así como día uno por uno, y pues la esquina eh, es una composición mía, y narra todo, todo lo que yo veía en la esquina de mi barrio, eh, en Bogotá, pues bueno, yo crecí en un barrio, pues, bien complicado, eh, en un sector, pues, difícil, en la localidad de Kennedy, y pues... Yo creo que eh, La Esquina es como, como narrar pues todo lo que pasaba cuando yo caminaba por las calles de mi barrio, ¿no? Y, y de pronto veía pues a, a los chicos eh, pues con muy pocas oportunidades que se dedicaban pues a malandrear <ríe> sí, claro. y, y pues eh, La Esquina narra eso. O sea, es, es una narración... De, de, de todas las vivencias que, que tuve en el barrio y de todo lo que veía y, veía y escuchaba eh, en las esquinas del barrio. Claro. ¿Quién canta a la esquina y quiénes eh, estuvieron en este gran trabajo musical? Bueno, eh, el cantante es Gilberlanda, que pues bueno, es un chico cubano que está hace mucho tiempo allí en Bogotá. Eh, eh, que ahora creo que está pues trabajando con bueno ha venido trabajando con Armando Quintana ahora está trabajando allí estuvieron en Salsa al Parque hace poco en, el último, en la última edición y él es uno de los cantantes de Armando Quintana pero pues Gilbert siempre ha estado como muy involucrado en el trabajo pues de Rebambaramba hemos hecho muy buena amistad y pues eh, le, le ha gustado pues también como mucho el proyecto la, la forma de hacer música y pues está como muy enrollado también de hecho es el cantante de toda la producción de los cinco temas, es él, está Johnny Godoy, que pues también es un cantante bogotano, que está haciendo algunas voces y algunos coros, eh, como trombonista está Leonardo Zambrano, el bajista es Juan David Acevedo, el pianista Eduardo Tous, eh, Conguero Agustín Bolaños, todos músicos de allí de Bogotá, que, que fueron pues, mis compañeros de, de andanzas, musicales allí en, en Bogotá y que siempre han estado pues como muy pendientes ahí del, del proyecto, no que siempre han estado como como enganchados con el proyecto con la música que hago y, y, y nada, ellos son los que están como pendientes ahí, los arreglos los hizo Eduardo Tous que es el pianista junto a, a un chico que se llama eh, se me pasa el nombre bueno, un chico que es percusionista que también estuvo, que trabaja con él y en el tema de La Esquina, pues eh, Leonardo Zambrano, el trombonista, eh, es el arreglista del tema. ¿Lo hace con, con Pancho o, o lo canta libre? Pancho, Pancho, bueno, Pancho es un súper invitado al tema, ¿Sí? es un, un amigo del barrio, Ajá. que pues que también se dedicó a hacer música, y Pancho eh, pues es un mac, es un rapero de allí, de bogotano, pues con una trayectoria también bien importante, con una agrupación que se llamaba Retórica, que, pues bueno por, por cosas de, de la vida pues que, que se acabó la, la agrupación pero pues pancho sigue haciendo música y es un excelente un excelente rapero es un aparte que es un bacán eh, hace muy buena música y eso está invitado en este tema y pues en, en otro que, que, que hizo parte de la producción muy bien de momento lo tienen video liri pero piensa hacerle algún video ya recreado con actores Sí, estamos trabajando en el video, estamos trabajando, espero pues ya en unas semanas tenerlo listo, estamos ahí trabajando duro en eso, pues no es fácil, ¿no? Porque pues es trabajarlo desde aquí, algunas cosas desde aquí, otras cosas con los músicos allí, entonces pues es, es un poco pues eh, complejo, pero pues nada imposible, ¿no? Y nada, estamos ahí trabajando duro en el video y, y pronto lo estaremos estrenando. Muy bien, pues le deseamos muchos éxitos a Alex con sus obras musicales. Y bueno, que pronto vuelva a, a Colombia para verlo en escena. Qué grato sería eh, verlo, saludarlo personalmente y bueno, hacerle también la nota para nuestro canal de, de YouTube ya en video. Ojalá con, con su banda, mi querido Alex. Claro que sí, Toniel, también, ¿no? Y, igual estamos ahí trabajando también en eso, en... En, en acordar algunas fechas para, para estar allí en, en Colombia, en Bogotá, en, en algunas otras ciudades de Colombia haciendo, llevando el trabajo en vivo, y, y pues seguramente eh, estaremos eh, hablando personalmente, hermano, y, y, y compartiendo pues, pues todas las toda la música y, y hablando personalmente de, de, de la música y, y, y de todo lo que pasa con la movida salcera allí en Colombia. Sin duda que nos gusta bastante hablar de, de música. Y bueno, que la salsa siempre esté ahí en nuestra programación. Alex, eh, cuéntele a nuestros amables oyentes dónde lo pueden ubicar eh, en las diferentes redes sociales para que la gente se entere un poco más de su obra musical, puedan escuchar sus canciones y bueno, que la, las tengan presentes siempre para la buena rumba. Bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales como Alex Robambaramba, eh, Instagram, eh, en el canal de YouTube, en Facebook, en la, en la fanpage, está como Alex Robambaramba. Eh, el trabajo musical está eh, en todas las plataformas digitales, eh, pues como Alex Robambaramba revolucionando, y encuentra también el anterior trabajo, el, de, el del sonido del barrio, el de, el de los otros tres temas, el sencillo, y nada, ahí encuentran la música y para que estén súper pendientes también para, para las próximos, los próximos eventos y todo lo que se viene con con Alerre Bambarón. Claro que sí. Alex, muchas gracias por estar con nosotros en la Superior Estéreo. Qué grato tenerlo aquí en nuestra programación y, y qué mejor que nos hable de la buena música, de la buena del buen arte, de la buena cultura que siempre se exporta de nuestro país para todo el mundo. No, Daniel, muchísimas gracias a, a usted, mi hermano, por el, por la invitación, por, por el espacio. Eh, le agradezco muchísimo. Esto es muy importante de verdad para, para yo creo que para cualquier músico, para cualquier artista, tener estos espacios donde, donde contar eh, eh, pues todas las experiencias que, que, que, que, que uno tiene pues aquí también, pues tan lejos, ¿no? Tan lejos de su país. Y nada, muchísimas gracias de verdad, y espero pues verlo pronto en Colombia. Claro que sí, Alex. Es Alex Revambaramba con nosotros en la Superior Estéreo, presentándonos su nuevo trabajo musical, también hablándonos de su vida musical y de situaciones personales que vive un colombiano cuando ya viaja al extranjero, que ya se pueden dar cuenta a través de la nota que no es tan fácil, pero que bueno, cuando se tiene amor por lo que se quiere y lo y la meta que se quiere llegar a cumplir, pues las cosas se logren. Y más si se tiene juventud y amor por lo que se hace. Es Alex Revan con nosotros en el canal OZ Producciones, canal YouTube y también que ha estado en www.lasuperiorestereo.com, emisora en internet. Le recomendamos que baje por favor la aplicación desde la Play Store a su teléfono Android para que disfrute de 24 horas de programación supremamente especial para todos ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros siempre aquí en nuestro canal, visitarlo y recomendarlo. Alex Rebambaramba, gran músico colombiano que triunfa en el exterior. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima, muy gentiles.